Yeah, no, no, no, mm. yeah. Uh, uh. Perdido en ya, drogas busco algo más. Yeah, ya, en el barrio ya, ya, ya, True my love, my love, my love My love, uh. Uh, at the de la calle con mi reglas estoy jodido, ¿sabes? Con cada paso un aliento menos transito que los party party. Haces trampa, gane, muere, vive, ríes, arte. Menos rico, más socare. Y en tu puse me manglares. Y déjalo que bla bla bla. Clima sentir, se a punto de partir. Yeah, yeah. En tu silencio puedo dormir. Bla, bla, bla. Solo saben comentar Yo de cosas. gozar. Yeah. Me siento tranquilo más cuando estoy al filo. Rozando tus labios. Sana en la cura que me hace falta. River, besto en el estudio. Contar miles en tu espalda. Ya la mierda con el mundo. Sexo, por cierto, si se acaba. Humo contigo, cerquita en lo Si concienes o con ellos, sé que tú eres una princesa y yo salida desde el barrio, precario. Luchando 24 para tener una mansión y no de luna con mi Tirando rimas, abriendo el choli. Después con todos mis homies. De que tú nos vemos para la pro. Yeah, sentir en la draw. Busco algo más. Yeah, yeah, ice, ice. And the and the and the beat. They are and and the, yeah yeah yeah yeah.